Quisiera sobre todo felicitar a, a la asociación eh, por la celebración de, estas, de, estas, de esta jornada eh, con la que concluye esa bonita iniciativa que lleva por la tercera edición, que tiene hasta un nombre poético, el Camino del Sol, y de verdad para mí constituye una gran satisfacción poder participar y aportar el, el granito de arena. Un granito que uno construye muchas veces en su despacho de la universidad y que es consciente de que sus escritos, sus... Eh, comentarios a jurisprudencia, sus estudios eh, legislativos, pues llegan a muy poca gente, muchas veces ni siquiera a los propios compañeros o a un porcentaje muy pequeño de los compañeros. Y cuando eh, recibo eh, pues, eh, los comentarios, el feedback de personas como, como Juan y, y que le resulta útil y que le resulta atractivo, pues la verdad es que supone eh, pues un, un gran estímulo para continuar para continuar en esta línea. Bien, eh, yo no, no se me dio un título para mi intervención, yo he querido titularla eh, Tiempo de leyes vinculantes y seguras para la imprescindible transición energética. Bueno, no me he equivocado de presentación, algunos seguro que hay en la sala son aficionados a esta serie de televisión y, y también saga de libros que es, eh, en la que los reinos de Poniente están amenazados por unos caminantes blancos que amenazan con traspasar el famoso muro. Podría decirse que es el mayor desafío que ha enfrentado el género humano. Sin embargo, ese es el título que el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2007-2008 dio a, a ese, al informe de ese año y en el que enumeraba las grandes amenazas sobre elementos esenciales de la civilización. Al igual, que ocurría en la, al igual que ocurre en la serie, eh, pues al principio nadie creía el, la realidad de, de los caminantes blancos o, en este caso, de la realidad eh, del, del cambio climático. De hecho, el panel intergubernamental de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, pues en el, su primer informe, en el año 90, hablaba de indicios... En el segundo informe ya hablaba de un conjunto de indicios concordantes, el tercer informe hablaba de probable, el cuarto muy probable y el quinto ya dice que el cambio climático es inequívoco y sus efectos serán inexorables durante varios siglos. Todavía hay quienes dudan o quienes dicen bueno, es que este panel no es realmente objetivo, está al servicio de otros intereses. Bueno, la realidad es que aproximadamente el 98% de las publicaciones científicas que se publican en la Web of Science de Thomson Reuters, eh, ya dan por seguro la existencia de un cambio climático y su origen antropocéntrico. Por lo tanto, no es que el cambio climático vaya a venir, sino que el cambio climático ya está aquí y hay que enfrentarse a él. Eh, a los juristas, eh, esas eh, discusiones científicas sobre el cambio climático nos resultan apasionantes, pero de, de alguna manera... ...irrelevantes, puesto que nosotros trabajamos con certezas jurídicas, no con certezas científicas. Y desde hace muchos años el cambio climático existe jurídicamente, porque la normativa internacional, europea y estatal... ...ya incluso define qué es el cambio climático, da eh, como segura su origen antropogénico, establece estrategias e instrumentos jurídicos... ...de distinto calado, pero además no solo la legislación, sino que la jurisprudencia considera que es un hecho jurídico, es decir, un hecho del que extrae consecuencias jurídicas. La primera sentencia en España se produjo en el año 2008 para impedir la modificación de un plan de ordenación de los recursos naturales que pretendía autorizar estaciones de esquí y la sentencia dice, oiga, con el cambio climático que tenemos encima no está debidamente justificada esa modificación. Eh, hace dos años hubo también ya la primera condena eh, por delito ecológico por una serie de emisiones atmosféricas derivadas de una ilegal gestión de residuos. Y también a nivel internacional tenemos la famosa sentencia urgenda de Holanda, en la que se condenaba al gobierno holandés a adoptar medidas que condujeran a una efectiva reducción de emisiones en el porcentaje que le corresponde al gobierno holandés. Bien, todo esto... Eh, subraya la necesidad, el papel imprescindible que tienen las energías renovables en las estrategias de mitigación, es decir, de lucha contra el cambio climático, de reducción de las emisiones de CO2 y también en las estrategias de adaptación a ese cambio climático. Una de las medidas más eh, llamativas de los últimos años fue, a partir del año 2007, en la Unión Europea, la integración de las dos políticas, la energética y la climática. Es decir, que ya no iban a ser políticas diferenciadas, sino que se iban a diseñar de manera conjunta e integrada para conseguir ese objetivo de transformar Europa en una economía con bajas emisiones de carbono, en una economía hipocarbónica. Esto no es una moda, no es un… bueno, nos parece que, que, que puede ser atractivo, sino que es una apuesta a muy largo plazo. Existen incluso pues hojas de ruta y estrategias que establecen, como saben, objetivos hasta los años 2050. Y la crisis económica no ha hecho a la Unión Europea moverse un ápice en esos, en esos objetivos ambiciosos. Además, las energías renovables no solo son imprescindibles para esa lucha contra el cambio climático, para reducir la contaminación atmosférica, sino que también responden perfectamente a los otros objetivos tradicionales de la política energética, que son la seguridad del abastecimiento, Recordad, por ejemplo, que España es eh, un 70,5% de su energía, la adquiere del extranjero y también para la competitividad, por todo lo que supone en cuanto al desarrollo tecnológico, empleo, desarrollo regional y también lo que constituye el gasto en importaciones, que viene a ser en, de unos mil millones al día. Mil ¿Eh? millones al día es lo que los países europeos dedican a adquirir recursos energéticos, a veces además de países. ...políticamente inseguros, como, como todos ustedes saben. Bien, todo esto también, a nivel jurídico, se ha plasmado en eh, llevar al, al bueno, no, no es exactamente una constitución... ...pero a la norma de mayor rango de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea... ...y a consagrar como uno de los objetivos de la política energética el fomento y el desarrollo de las energías renovables. Bien, todo este marco jurídico, los compromisos internacionales, la inclusión en los objetivos de la política integrada de clima y energía, la propia normativa específica que hay en Europa, la directiva sobre el fomento de uso de la energía de fuentes renovables, permite identificar y permite constatar la existencia de un principio pro-renovables. Es decir, de considerar que esa, ese marco normativo, esa política, Integrada permitiría defender la prevalencia de las energías renovables sobre otro tipo de actividades o sobre otro tipo de bienes jurídicos que podrían estar en conflicto con ellas. Sin embargo, es un principio que por el momento tiene una débil eficacia. Hay una serie de disfunciones que eh, eh, impiden que este principio despliegue toda su eficacia. Por un lado, tenemos un sistema europeo que regula el apoyo y el fomento de las energías renovables, pero no es un sistema armonizado, es decir, no es un sistema común a todos los Estados miembros, sino que es un abanico de posibilidades y luego cada Estado miembro decide cómo fomentar, cómo impulsar las energías renovables. Y eso ha permitido que la situación que se nos ha descrito, la situación española, pues no se haya logrado constatar un incumplimiento de esa directiva comunitaria. Otro problema con el que se enfrentan las energías renovables es que muchas veces, desde el ámbito regional y local, se ponen impedimentos urbanísticos o ambientales a la implantación de las concretas plantas de generación de energía renovable. Y la jurisprudencia, tanto la europea como la, como la española, eh, ha admitido esas limitaciones ambientales o territoriales sin tener en cuenta el beneficio global que deriva de esas eh, energías renovables. Y si en algunos casos, cuando estamos ante un eh, espacio especialmente valioso desde el punto de vista natural, desde el punto de vista ecológico, bueno, podrían admitirse, sin embargo, como digo, en España se ha admitido también la limitación por el hecho de pretender instalar una de estas eh, instalaciones, pretender ubicarla simplemente en un suelo no urbanizable que no tiene un valor ambiental relevante. Existen eh, muchas eh, insuficiencias técnico-jurídicas que, como digo debilitan la verdadera eficacia o la efectividad de este principio. Por ejemplo, la coordinación entre la planificación energética y la de los recursos naturales, muchas veces son planes que van eh, circulan paralelos y claro, cuando se produce el conflicto, pues pueden provocar, como digo, esa ineficacia del principio. También no están bien ajustadas en muchas ocasiones la evaluación de impacto ambiental de planes y programas respecto de la evaluación de impacto ambiental de concretos proyectos de instalaciones de generación de energía renovable. Falta todavía, se ha producido en Europa, pero a nivel estatal y autonómico no se ha llevado a cabo una integración orgánica, es decir, que sean los mismos órganos administrativos los competentes en materia energética y ambiental. La regulación del autoconsumo pues eh, rebosa deficiencias técnicas por, por, por, muchas, eh, por muchas costuras. Nos ha puesto el ejemplo de, de esa sentencia del Tribunal Supremo, que parece que la proporcionalidad solo rige para las sanciones mínimas. En ningún sitio en la Constitución, evidentemente, cuando habla de proporcionalidad, utiliza un concepto mucho más general. O el tema de los contratos públicos, la, la contratación pública verde, que también es ahora que se acaba de, de aprobar en el Congreso de los Diputados, la Ley de Contratos del Sector Público, pues también parece que es como una de las grandes esperanzas. Sin embargo, faltan por afinar muchos detalles eh, técnicos que permitan realmente que la compra pública verde se convierta en, una, eh, en un factor de, también de impulso y de apoyo a las energías renovables. Hace apenas un mes una resolución del Tribunal de Contratos eh, Públicos de Madrid eh, anuló un contrato de suministro de energía 100% renovable porque se habían utilizado, eh, bueno, una, las garantías de origen y la etiqueta de electricidad en el licitador y a su juicio eso era redundante y sobre todo no tenía que ver, no estaba vinculado al objeto del contrato y por tanto se anuló ese contrato. Por tanto, existe mucho trabajo jurídico para afinar eh, estos, estas insuficiencias y estos instrumentos. En cualquier caso... Eh, lo que quería transmitir también hoy es que creo que ya ha pasado el tiempo, sobre todo a la vista de esa debilidad del principio pro-renovables, que ya ha pasado el tiempo de las estrategias, de los planes, de los programas. Bueno, eso está muy bien, eso supone una expresión de la política de las instituciones públicas, pero desde luego no han servido para garantizar una auténtica justicia para los fotovoltaicos y en general una justicia climática. Vemos cómo... Eh, ...se han puesto en juego una serie de principios... Eh, eh, ...sólidamente asentados en nuestro ordenamiento... ...y que se han aprovechado todos los resquicios... ...para impedir esa, esa verdadera eh, vigencia del principio pro renovables Por eso, aunque yo no soy partidario de que existan muchas leyes... ...creo que existen muchísimas leyes y lo que hay que hacer es aplicarlas bien... ...creo que en esta materia es ya el tiempo de que existan leyes de cambio climático... ...con una serie de características, básicamente con tres características. Y en primer lugar que establezcan contenidos vinculantes, porque también otra característica de la legislación moderna es que son leyes programa, leyes que contienen declaraciones de principios, eh, buenas intenciones, pero de difícil exigibilidad jurídica. Por tanto, estas leyes deberían incorporar pues, muchos de los contenidos jurídicos ya exigibles por la normativa europea, por ejemplo, en lo que se refiere con, eh, en relación con los edificios públicos o con la compra de vehículos para el servicio ...público de transporte, eh, para establecer medidas de ahorro y eficiencia energética, pero como digo, que sean vinculantes, que sean obligatorios. Eh, el tema de la generación distribuida, distribuida del autoconsumo, la movilidad sostenible, para incorporar una fiscalidad que sea incentivo y no gravamen de este tipo de energías. La segunda característica de las leyes deberían ser leyes con una buena factura técnica. Eh, como ya he dicho, muchos de esos solapamientos, esas contradicciones nos llevan a, a, a que lo que parece que dice la ley o la directiva o el reglamento comunitario luego no se pueda eh, cumplir o no se pueda exigir en los tribunales. Deberíamos exigir que esas leyes fueran claras en la definición de derechos y deberes y que estos fueran tanto de, eh, que sean deberes tanto de medios como de resultados. Las leyes deberían estar coordinadas con otras normativas para que no haya, como digo, solapamientos y contradicciones. ...deberían eh, ser leyes que, eh, cerradas en sí mismas, que evitaran la, la interdicción de la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Restringir al máximo los conceptos jurídicos indeterminados y, sobre todo, evitar deslegalizaciones... ...y remisiones a futuras normas reglamentarias, las cuales, a su vez, se remiten a otras normas ya ministeriales... ...y estas, a su vez, a lo mejor, a las resoluciones de un director general. No. ¿Eh? Esas deslegalizaciones y esas remisiones a futuro, pues van primero creando incertidumbre y sobre todo ya las garantías del procedimiento de aprobación de esas normas ya cada vez van siendo menores porque ya no se hacen pues con los informes, con la transparencia y con la publicidad que es necesaria. Y luego una regla elemental de la buena regulación legislativa es prever una evaluación periódica de la eficacia de la ley, ¿eh? Eh, cosa que, que, que se hace se ha hecho en muy pocas leyes. Eh, no sabía que iba a citar a Sancho Panza eh, Juan, eh, pues efectivamente eh, hay normas y hay instrucciones y directrices de, de, para la buena regulación, pero Sancho Panza, que hizo muy buena labor como gobernador eh, y que fue el asombro por las ordenanzas y por las medidas que tomó, eh, don Quijote se pregunta, dice, bueno, ¿y cómo es posible que una persona sin formación eh, haya podido realizar esa, esa buena labor? Y dijo, bueno, en primer lugar, sentido común y sobre todo la intención de acertar. ¿Eh? ...por lo menos es necesario que haya intención de acertar y tener sentido común para hacer este tipo de leyes. Tercera característica, ya se ha dicho, pues estas leyes tienen que garantizar la seguridad jurídica. Eh, ya se ha hecho mención de la evolución en los últimos años de, de lo que ha sucedido en España... Eh, a nivel legislativo, bueno, ha dado otros datos eh, Juan, yo me quedo con que en cuatro años hubo diez modificaciones por real decreto ley. Es decir, porque se consideró que era, había una extraordinaria y urgente necesidad de modificar la ley. Además, eran modificaciones sin acuerdos con los sectores implicados, sin establecer una transitoriedad. Bueno, esa consagración de lo que yo con Entiendo que es la inseguridad jurídica y la desconfianza legítima. Además, ha sido aceptada jurisprudencialmente, como ya se ha dicho, por el Tribunal Supremo y también por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, también hay que recordar que ya hay algún laudo internacional que ha condenado a España precisamente por esa inseguridad jurídica, por esos cambios injustificados y drásticos de la regulación. Debe recuperarse la seguridad jurídica. Bueno, podría traer muchos testimonios por traer uno que seguro que es conocido por todos, eh, eh, nos lo dio Shakespeare en el Mercader de Venecia, eh, recordarán el episodio en el que el judío Shylock que hizo un préstamo a un eh, comerciante veneciano, que había sido avalado por Antonio, que, eh, con una libra de carne de su cuerpo. Bueno, al judío le pasan una serie de cosas y exige materializar ese aval, esa fianza, y decide eh, llevarlo a juicio... Y cuando ven que ya no hay manera de convencer a Saylock, uno de los amigos de Antonio le pide al, al, al duche, al, al presidente de la República Veneciana, le piden que aunque solo sea para ese caso, eh, rompan la ley, incumplan la ley, eh, para beneficiar a un cristiano respecto a un judío eh, insaciable. Bueno, por lo que le contesta el, el gobernador de Venecia es que no puede ser, dice ninguno puede alterar las leyes de Venecia. Sería un precedente funesto y, según unas traducciones, dice «y una causa de ruina para el Estado». Y otras traducciones dice «sería una fuente inagotable de abusos». Pues, efectivamente, la inseguridad jurídica nos lleva probablemente a estados que no van a ser creíbles, estados que van a ser ruinosos y también estados que van a generar una serie de abusos imposibles de corregir. Pero es que, además, jurídicamente, aparte de esta cuestión filosófica y elemental… Eh, ...jurídicamente eh, también es increíble lo que ha sucedido. Fíjense, los contratos en el Código Civil se definen... ...al definir su eficacia dice los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Claro, con lo que ha sucedido en España resulta que las leyes se pueden cambiar, las leyes hay que desconfiar de su permanencia... ¿Eh? Hay que prever su cambio mientras que los contratos son inmutables. ¿eh? Muchos de ustedes seguramente ¿eh? habrán eh, sus, para, para realizar sus inversiones habrán pedido un préstamo al banco y ustedes no han podido incumplir ese contrato de préstamo diciendo, bueno, es que han cambiado las circunstancias. ¿eh? No puede ser que los contratos sean más fiables que las leyes. Deberían estar escritas, no, no sé si en, en piedra, pero bueno, debían ser por lo menos mucho más resistentes que el boletín oficial del Estado, que ya ni siquiera se edita en papel. El propio legislador, la ley del sector eléctrico, dice que los efectos, los, los cambios, los continuos cambios de, de la legislación tienen unos efectos económicos perversos, lo dice el propio legislador, eh, que ha producido esa inseguridad jurídica. Tenemos alguna esperanza con el futuro marco europeo, en el que se habla de un deber o principio de estabilidad del apoyo financiero. Ojalá se pueda todavía esa, esa, ese deber o ese principio ajustarlo lo más posible para que no pueda haber eh, incumplimientos del mismo. Bueno, en conclusión, eh, creo que eh, la realidad y la presencia del cambio climático, aparte de los otros objetivos prioritarios de las políticas energéticas, pues eh, hacen que las energías renovables, como, como bien se dice, son el futuro... ...de la energía, el futuro es verde, eso es incuestionable. Eh, muchos de, la, de los, eh, los responsables políticos que han tomado esas decisiones evidentemente no están pensando ni a 50 años vista, ni a 40 años vista, ni a 20 años vista. ¿eh? Y creo que cualquiera que tenga un, una mínima imaginación y una pequeña formación pues verá que esto, esto está a punto de terminar. eso es insostenible que se puedan mantener este tipo de políticas. He hablado de ese principio jurídico de prorrenovables y he hablado de que debe comenzar ya la era de la legislación del cambio climático. El Estado ha empezado, ha abierto un trámite de consulta, bueno, creo que terminaba ahora en, eh, a principios de octubre, una consulta pública estatal sobre una ley de cambio climático y transición energética. Eh, he tenido la fortuna de poder examinar las alegaciones que ha presentado esta asociación y dudo mucho de que exista otra alegación, otro tipo de alegaciones parecidas, por lo bien fundadas que están, tanto en lo científico como en lo jurídico. Ojalá realmente tengan, vamos, sean leídas con detenimiento por los responsables ministeriales y hagan un proyecto de ley que se ajuste a lo que se solicita en esas alegaciones. A nivel autonómico, tenemos también ya una ley catalana de cambio climático. y Tenemos también unos proyectos en Andalucía y en Murcia. Eh, ojalá luego van a hablar representantes del Parlamento de Navarra. Espero que Navarra se suma a esas iniciativas. Creo que hay mucho por hacer. El, el viceconsejero comentaba que había dudas sobre las competencias que tienen en las comunidades autónomas. Yo creo que existe mucho por muchas materias que, si no tienen que ver directamente con la energía, con las competencias en materia de energía, sí hay competencias indudables en el ámbito territorial, en el ámbito medioambiental, en el ámbito de la formación y la investigación que deben ser impulsadas para realmente llevar a cabo esa, esa transición energética apoyada en leyes, como digo, que den seguridad jurídica, que sean vinculantes y que nos permitan tener garantías de una justicia climática. Bueno, yo animo, este es un chiste de de Kino que habla de seguimos construyendo eh, la destrucción del futuro, yo lo que estoy convencido es que con asociaciones como Ampier, lo que se está construyendo es ese futuro, ese futuro verde para nuestro clima y para nuestra sociedad. Muchas gracias por su atención.